Profesor, profesor, llegaron muchos, sí, hay algunas caras conocidas Lástima que hayan tenido que volver Sí, pues es una lástima, ¿cómo es ese señor? Sí, usted, lo hemos visto aquí muchas, muchas veces Muchas, muchas veces, ¿y ese señor allá? Este curso va a ser bien difícil para él Sí, muy difícil, tenemos mucho trabajo por delante Es muy cierto, ¿empezamos? Empecemos Onda? Venga, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. Este es su programa Radiando en Can. Estamos transmitiendo, no, En vivo. Bueno, antes que nada, dejen, presento a mi compañero Ismael. ¿Dónde andamos? Ismael Corona. Saluda a la banda. ¿ok? Perfecto, pues usted este, ha de pensar, o sea, de imaginar que estamos en la bahía de Acapulco, pero no. Es, tenemos espaldas en reforma, estamos grabando. No en vivo, pero sí, estamos grabando aquí en La Carpa, uno de los espacios del Centro Cultural de 77, que sirve para dar talleres Está aquí, a un costado del huerto urbano que tenemos aquí también en la azotea. Pues ese es su programa, Radiando en Canadá, como repito. este Bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Déjenme mire. Déjenme ¿eh? así para estar <risa> también, como del mayelo. Este, empezamos con un, un pequeño texto de nuestra nueva obra. Se llama La Universidad del Crimen. Es una coproducción con Próspero Teatro, con la maestra Camila Brett. Este, Elizabeth, que es nuestra traductora, y nuestro querido profesor este, Zachary Fine de desde de Nueva York, eh, un director muy muy buen director, la verdad, nos, nos exige un chingo, nos pone en chinga, y eso es lo bonito que tiene el teatro, es una pieza clown, eh, la vamos a estar estrenando, no le digo fecha, pero sí espérenos, espérala en el 2021. Y pues aquí estamos y no nos vamos, Mayelo. Pues a ver, este ya que estamos en esa onda de, de nuevo proyecto, pues ¿qué es la Universidad del Crimen, ¿tú? Bueno, la Universidad del Crimen es, este, es un, eh, bueno, así se le dice a la penitenciaria Santa Marta, Catita en específico. Eh, nosotros no hablamos, bueno, hablamos un poco de la cárcel, pero ¿qué, le va, qué delito le vamos eh, dentro de nuestras materias? Eh, les vamos, le vamos a enseñar a cometer a cometer un delito. ¿Cuál, ¿Qué delito es ese, Mayelo? Está bien difícil, lo digo. <risa> sí. Sí. El mejor crimen o el más complicado de todos es ser libre. ¿Cómo ser libre? Ese es este, el objetivo de esta obra, eh, enseñarnos a hacer cómo ser libre, aún estando encerrados, para la gente que está allá adentro, porque no nada más nos presentamos, nos vamos a presentar de este lado de las bardas, sino también nos gusta presentar nuestro trabajo a todos los, bueno, en algunos reclusores de aquí de la Ciudad de México. Y ese es un nuevo montaje, de verdad, este, es una pieza clown. Eh, vamos a cantar, vamos a bailar. Van a haber este, clases, vamos a ser profesores en este caso, profesores ¿no? de la Universidad del Crimen. ¿Sí? ¿En dónde pasaste tus estudios, Mayelo? Híjole, la comunidad especializada para adolescentes, <risa> mejor conocida como la Correccional, ahí es donde me empecé a graduar, luego estudié mi postdoctorado en la Ciudad de México, en la Universidad <risa> del Crimen, y pues vamos a hablar de unas clases, una clase, eh, por ejemplo, es sobre geología, eh, hablar sobre las rocas y claro las piedras es. Y no son las que ustedes piensan No no es la que se fuma, dice no. el Javier Son... Pues platicamos que hace mucho tiempo Hubo una gran explosión llamado el Big Bang <risa> Luego hubo polvo de estrella Se formó la tierra Y esa tierra hay rocas y piedras Y de eso se formó la institución venerable Que es la Universidad del Crimen Y por lo tanto como estrecha de piedra pues te puedes ir convirtiendo en piedra Si no te pones chingón una vez estando ahí adentro Una vez estando cursando todas estas clases Te vas a dar cuenta que poco a poco Te vas a empezar a hacer de piedra Porque pues somos polvo de estrellas Entonces pues así van a ir las clases También vamos a hablar sobre Y sí que sí es cierto lo que dice lo que dice el padre ¿No? Polvo eres y polvo te convertirás ¿Puede ser? Y, eso, y eso, eso es real Ahora que estamos este, en, este, en este mes de noviembre Y son un día de muertos este Bueno, te das cuenta que sí Eres alguna cosita muy pequeña a, a comparación de todo el universo y todo lo que pues lo el que cielo existe. mira, ¿no? El cielo que tenemos aquí mire. atrás. Tenemos una vista, de verdad, tenemos <risa> una vista envidiable, no cualquiera la tiene. <risa> y entonces con otra de, de otra clase es sobre cómo hacer la paz o cómo conocer a tu soledad, ¿no? Todo el momento pensamos que estamos solos, simplemente es voltear a ver y escuchar a tu soledad y pues tienes que hacer ese acto de escuchar, ¿no? porque una cosa es oír, otra cosa es poner atención, entonces escuchar realmente o escucharte es lo más complicado y más si estás adentro, estás enclaustrado en cuatro paredes, una puertita, tus cortinas, eh, barrotes o no, o ventanas, una cama, una televisión o no entonces, escucharte no es fácil Porque empiezas a escuchar a tus demonios Siempre, siempre es lo negativo, ¿no, Javi? Sí, lo que escuchas, Pero más? que crees que este, eh, no es fácil, de verdad No es fácil escucharte Pero tampoco es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ahondar en eso En conectar con tus demonios y, y adentrarte Pues sí, como que no le saca, ¿no? La verdad, y no nada más uno sino La mayoría de la gente, ¿no? Y una de las cosas es de que escuchamos la soledad, ¿no? Por ejemplo, eh, hay veces en que puedes escuchar el caminar de alguien o de una persona, de un vecino, de un familiar o de un custodio o igual cómo se abre una puerta, cómo se abren las rejas y todo eso se va haciendo costumbre y aprendes a escuchar, aprendes a hacer agudizo en esos sentidos. Pero se, acti se activa tu memoria. Se activa auditiva. la memoria. Sí, claro. Sí. Y <risa> si no te escuchas, eh, empie eh, empiezas a generarte conflictos, ¿no? Yo siento, siento que la vida es fácil, a veces, a veces no pero también nosotros nos encargamos de complicarla, no de meterle más caché, ¿no? más, más fibra al pedo <risa> <risa> y entonces dejamos de escucharnos a nosotros eh, por escuchar otros problemas externos, por pensar que si resolviendo un problema externo se van ah, a resolver los, mios, los estamos míos, estamos mal a lo mejor sí, no a lo mejor si resuelves el 20% de un conflicto, el 80% se resuelve por sí solo, según las lecciones del negocio, pero igual y no entonces, hay que cuestionar todo, ¿no? Hay que cuestionar el por qué estoy solo, el por qué no estoy solo y no conflictuarnos, sino simplemente aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Si no tenemos nada o tenemos luz, tenemos una ventana, tenemos un cuaderno, un lápiz, pues aprender a escribir, ¿no? A escuchar a tu soledad. ¿Cómo es eso? Pues un ejercicio fácil. Empezar a escribir, ¿cómo me siento? Como un tipo diario, a lo mejor es cursi, pero si poco a poco vas descubriéndote y vas escuchándote por dentro qué es lo que piensas al otro día y al otro día y al otro día, te vas a dar cuenta de cómo estás constituido por esas ideas. Y es así como se logra eh, escuchar a tu soledad, ¿no? Que en, en, este, en la Universidad del Crimen dice, pues es que yo siempre estuve ahí, ¿no? Simplemente nunca me Pero prestaste es que me atención. Me atención <risas> exactamente. Y Entonces, es, real, es real muchas veces, este, bueno, ya hablo eh, en situación de allá de la cárcel, Piensas que estás solo eh, físicamente, pero aunque tengas tus compañeros, uno se siente solo. ¿Por qué? Porque se ponen esta, esta, estas caretas de yo, yo no siento nada, Corazón yo no de lloro. piedra, porque es que la institución sí te come. Si no sí. es institución, es tu casa, ¿no? Porque las casas están hechas de piedra o de madera. Entonces te vas te, te vas a, a amalgama. ¿Te vas es a, como una amalgama, <risa> ¿no? De la, de la circunstancia te haces sí. una amalgama, entonces te vas convirtiendo en eso que no quieres ser, pero lo eres y después... Pues, te llenas de egocentrismo, porque yo, después yo y al último yo, ¿no? Que eso se dice mucho en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es lo que dicen, yo nunca estaba en el <risa> <risa> No, pero de, de verdad, de verdad lo invitamos a que, eh, si no si no le gusta platicar con usted mismo o se le complica, agarre un espejo, agarre un espejo, póngalo y póngase a platicar con usted. ¿Qué le duele? ¿Qué, qué, qué siente? ¿Qué, qué, ¿Qué quisiera hacer? ¿En dónde quisiera estar? Eh, ¿Qué lo detiene? qué es lo que lo libera, lo usted mismo y ahí va a sacar muchas conclusiones de verdad nosotros pocas veces lo hacemos, hacemos ese ejercicio pero funciona muy bien, de verdad cuando estamos en el baño, digamos en mi caso estoy en el baño, me pongo a hablar conmigo y digo chale güey, pues, estás bien tronado, no hablando con uno, contigo mismo no pero no, es eso simplemente conectar con, con algo con algo que, pues, que todos traemos aquí adentro no que sea bueno o malo situaciones buenas, malas y pues llegar a, a una conclusión que no es la salida fácil es este reso resolver tus problemas primero tú para poder después este resolver los de los demás o ayudar o apoyar en, en dado caso claro es que también es complejo no porque les comentaba que primero yo después yo y al último yo sí pero no, entonces por eso digo que es, es medio complejo, porque sí. sí hay que ponernos atención. Por ejemplo, ahorita que estamos en confinamiento, caemos mucho en la neurosis, en la depresión, en la ansiedad, ¿no? Porque nos estamos desvelando y estamos en el tiqui -tiki, en el tiqui tiqui en el celular. ¿no? Te levantas <risas> temprano a las 7 la de la mañana y un día no te duermes, pones a mejor un rato en el celular, te bañas, te pones a trabajar, te vienes al trabajo. Y, y todos esos 7 meses han, han sido así. De verdad es muy complicado, pero ahora que tenemos un poquito más la oportunidad de, de, de escaparnos, si es que no ponen esto en rojo otra vez, Esperemos que no, ¿por qué? Porque este, pues nosotros vivimos de esto, eh, trabajamos en un centro cultural y pues o sea, nos si las están a, la hasta Susana acá a distancia, ¿qué es un si metro? La ¿no? es como un metro así, ¿no? Bueno ahorita porque estamos así como al aire libre, también. acá tenemos este los cubrebocas para que de bien? verdad, qué de buena verdad buena le invitamos a que salga este, algo, a lo necesario, de verdad no tiene pues puede ser que salga otra cosa Pero pues entre menos salga mejor eh. Y este es un poco del material de lo que va a ser la Universidad del Crimen Todavía faltan muchas clases Todavía estamos en un proceso De, de ir eh, aterrizando el texto Pero ya estamos trabajando en eso Entonces, si ustedes tienen comentarios Algo que quieran agregar Algo que quieran saber qué es lo que sucede Pues vamos a tratar de, de anexar a este texto A lo mejor con una acción A lo mejor con con alguna, un pequeño argumento O con algo ya realmente escrito Entonces estamos... Pues ahora sí que estamos en las mismas condiciones, solamente no sé si sea ventaja, lo mejor y sí, es de que pues ya Perdón. de cierta forma ya estuvimos encerrados, entonces pues vamos a tratar de empatizar de y bueno, ambas y partes, ¿no? Y para no, que no necesita estar en la cárcel para estar encerrado mucho, claro. este, estamos haciendo unas nuevas playeras, me no voy a comercio, unas nuevas playeras, no la traigo ahorita. Y la frase es, este, no solo las cárceles son físicas, sino también la mental. De verdad, este, le aseguro y le apuesto y le juego lo que quiera, que en la cárcel hay más gente libre mentalmente que la gente que está de este lado. Este, Bueno, se nos está acabando el tiempo. Este, Espera noticias de la Universidad del Crimen. Eh, actúa mi compañero Ismael Corona, un servidor, bajo la dirección del maestro Sac. De verdad, de verdad, este, pues sí se la recomendamos porque le estamos chingando bien cabrón. <risa> este, Bueno, le recuerdo nuestras redes sociales. En el Face estamos como compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba sí, teatro, penny Nuestro correo, Teatro y prisión arroba foroshexper.com. Y bueno, eh, ¿algo más, Mayelin? Vámonos, que ya nos vieron. Venga, esto fue su programa, Radiando en Cana desde la carpa de la azotea del Centro Cultural Autogistico, el 77. Y no es Acapulco, se lo repito. Es reforma que tenemos a un costado. Bueno, no han costado sino atrás en la parte de atrás. De verdad, eso fue rodando en cana. Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Cruz. Ánimo a delincuencia.